Yeah. ¡Será mi... La, la. dejar a en el juego ya, hacer las compras urgentes ya, ir a la tintorería ya, comprar espuma limpiadora para la alfombra... Oh. ¡Ya! Tengo que recordarle a Peppy que saque sus cosas de la guantera. ¡No puedo hablar, tengo mil cosas que hacer! ¿Cuántas veces le he dicho a esa niña que cierre la puerta al salir? ¡Eso es peligroso, Lidia! ¡Alguien podría entrar en tu casa! ¡Oh, no! ¡Tengo todo menos eso! ¡Tengo que regresar al parque a recoger a Musa. Lacia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lidia! ¿Estás bien? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pepperán, ¿estás aquí? Te dije que no salieras hasta que limpiaras esta posilga. Mm. ¡Alto! Oh, ¡A un lado, Jenny! Tengo 20 minutos para hacer 30 emparedados para la reunión del rugby de Moose. No vaya a caerte, mayonesa. Lidia, no tomaste vacaciones desde que fuimos a ver a David Cassidy en Phoenix en el 71. Escucha, tengo una amiga que tiene un retiro en Walnut. ¿Por qué no te vas y tomas una semana de lujo? Relajarme, descansar. <ríe> <ríe> Toca la ensalada y te mueres. <ríe> Jenny, eso es ridículo. ¿Qué es ridículo? No todo tiene que ser tan blanco y negro todo el tiempo. No, no si vives en el planeta Girasol. Pero aquí, en el planeta Madre Sola Trabajadora, no tenemos tiempo. Uh, eso no es bueno. Mamá, es hora de un aumento sustancial en mi mesada. Hablemos, Peperán. Posdata, ya casi no hay pepinillos. ¿Pero por qué no? Pepe acordamos que recibirías una mesada, o sea, dinero, a cambio de que hicieras tus tareas, o sea, trabajo, ¿correcto? Bueno, sí, y pero... Y a menos que me equivoque, no has hecho ningún trabajo desde que construiste ese fuerte de almohadas en tu cama a los siete años. En realidad, era más un barco de almohadas... Tienes suerte que... de que no reduzca tu mesada, y a menos de que asumas tu responsabilidad en casa, ni siquiera pienses en recibir un centavo más. ¡Nada de dinero! ¡Nada! ¡Cero! Entonces, ¿qué dices? No me mires. Es tu hija. ¿Es todo? ¿Ni siquiera puedo decir algo en mi defensa? Mm. Bien. Oh, ¿Quieres que lo diga ahora? Oh, Peperán, hay reglas en esta casa que tienes que acatar. Mira a tu hermana. De algún modo ella logra hacer todas sus tareas. Oh, mus, Perdón. ¡Pero ella eructa todo el tiempo! ¿Qué hay de eso? Los modales de tu hermana en la mesa no es el tema de discusión. Y mientras sigas viviendo bajo mi techo, acatarás mis reglas. ¿Está claro? Sí. ¿Dije, está claro? ¡Mamá, sí, mamá! ¿Quién? Soy una señora sola, trabajadora, eso es lo que soy. Oh, les dije a esos chupasangre que ya pagué la infracción. Mm. Bueno, eso fue culpa de Tina. Si no hubiese invitado a Rodney al baile para que Randall se sintiera celoso, no habría tenido dos citas. ¡Por favor, Gina! ¡Solo por hoy! Pepí, pensé que mamá te dijo que pulieras la plata. ¡Ay! ¿Qué le ocurre a todos? ¿A quién le interesa si las cucharas brillan o no? Como si alguien se fijara en esas cosas. Ah, bueno, excepto tú, Nikki. Niña, ¡Ah! ya llegué! Te llamará después. Hola, Mus. Sí. Hola, Pepper. Y esta es la última que limpio. Oh, ¡Hola! No te oí llegar. Estaba muy concentrada... ¡Puliendo! ¿Adivinen qué recibí por correo? ¡No fue mi culpa! Decía 11 discos por un dólar, pero siguen enviándome más y... Me convocan para ser jurado. Como en la película de Polly hmm, Como si no tuviera que hacer. Bueno, ¿por qué no la tiras? Es lo que papá siempre hace. Uh, escuchen, niñas. Lo que su padre hace es horriblemente ilegal. Ser jurado tal vez no sea divertido, pero es una responsabilidad cívica presentarse cuando se te convoca. Tienes que ir a la corte mañana para ser entrevistada a ver si te aceptan. ¿Puedo decir que estás en la cárcel? No. Por favor. ¿Usted o alguien de su familia ha sido detenido? ¡Ah, oh, por supuesto que sí! ¿Le interesa la política? Ah, oh, no entiendo. ¿Está registrada para votar? Sí, sí señoría, lo estoy. Al igual que Bertram, ¿no es cierto? Te dije que hablaríamos de eso en casa. ¿Lee muchos libros? Oh, sí, sí, solo si la videograbadora sirve como libro. Ustedes dos se han sido elegidos entre... ...demasiadas personas que fueron entrevistadas hoy... El caso que van a conocer es uno muy serio. Les aviso que tendremos que recluirlos para alejarlos del público en general, al menos durante un par de días, permitiéndoles de esa forma llegar a un veredicto sin ser influenciados por opiniones del exterior. Esperan que deje todo, por Dios sabe cuánto tiempo. No importa que tenga una familia que cuidar y un trabajo del que no me pueden despedir. ¡Ay, Lidia, esos desagradables burócratas! Jenny, ¿me harías el favor de cuidar a oh. las niñas unos días? Ah, oh, ¿Sabes? Normalmente me encantaría ayudarte, pero oh, Ned, Jojo y yo nos vamos mañana al balneario en Walnut. Me pareció tan bueno cuando te hablé de él que... Parece que no tengo elección. ¡Oh, Lidia, cariño! ¿Qué fue lo que hice para que me odiaras tanto? ¡Oh, mamá! ¡Eso es ridículo! ¡No! ¡Tú solo me llamas cuando quieres algo! ¡Es mi culpa! ¡Fui demasiado indulgente contigo! ¡Oh, esas son mis pequeñas nietas! ¡Oh, qué fantástica diversión loca vamos a tener! ¡Como ver el programa de Aaron Uspelling! ¿Eh? ¡Claro! ¡Uh, uh! diversión Sí, eso Bien, es. Bien, niñas, tengo que irme. Adiós. Las voy a extrañar mucho. Esto es absolutamente necesario. Llévame contigo. Escuchen a su abuela, ¿entendido? Llamaré cada vez que pueda. Bien, mamá, te dejo una lista de personas para que llames por si necesitas algo. Es una lista de números Ahí que... Le... va! Las crié a ti y a tu hermana sin ninguna lista ridícula. Bueno, ahora llamamos al centro de control de venenos en lugar de decirle a alguien que coma césped. ¿Vomitaste el shampoo, no? Bien, todo está bajo control. Es tarde, ya me voy. Bien, bien. Adiós. Espera, ¿a dónde crees que vas? A la residencia, Coco. No me esperen, hay un juego de canasta hoy. ¿Quién se encargará de nosotras? Tú lo harás, niña. No vayan a lastimarse. ¿Oíste eso, Moose? La abuela me dejó a mí, a cargo. Sí, también dejó sus dientes. Estamos en la residencia más liberal del continente con la persona que ha sido dejada a cargo de todo, Pepper Ann Pearson. Como puedes ver, Rowan, yo no creo en las reglas. Me gusta que mi casa esté abierta, que sea invitadora. ¿Como una fraternidad sin reglas? Enciéndeme, apágame, soy una lámpara. Y ahora, para concluir, quiero plantear los hechos de este caso. Al acusado, se le acusa de destrucción intencionada de propiedad pública por escupir a la cámara de un vestíbulo. La cámara de seguridad lo sorprendió en el momento. Y depende de ustedes, ustedes, el jurado, asegurarse que no tenga la oportunidad de cometer este vil y malvado crimen otra vez. Quiero recordar a quien se haya servido, sustituto de crema. Que es únicamente para los empleados. Gracias. La cena está lista. Dime, ¿quieres jugar guerreros en la estación 8000 que alquilamos o quieres ver? Aún vi lo que hicieron cuando pensaron que no miraba, pero que sí vi este invierno. Ambas cosas. ¿Pueden creer el calor que hace aquí? ¿Podríamos hacer que alguien revisara el aire acondicionado a ver si funciona? ¿Qué opinas del juicio? Bueno, yo creo... Opino que es bastante claro. No requerirá mucho tiempo llegar a una decisión y poder volver a nuestras vidas. Cierto, el muchacho es culpable. Lo tienen en la grabación de oh. seguridad escupiendo, no hay duda. ¿Qué más evidencia necesitamos? Entonces vamos a sentarnos para votar rápidamente. Buena idea, señor presidente. Tengo entradas para la ópera hoy. Culpable, culpable, culpable, culpable, culpable. Inocente. No es ¿Quién, dijo eso? ¿Quién, fue? ¿Quién fue el brillante que votó inocente? ¿Quién? El propósito de la votación secreta es conservar el anonimato. El que lo haya hecho no tiene que decir. Yo. Oh. yo voté inocente. ¿Cómo pudiste? Es cierto. Quiero ir a casa tanto como ustedes, pero no estoy preparada para sentenciar a un joven a una multa de 50 dólares y 48 horas de trabajo comunitario sin haber tomado un poco de tiempo para considerarlo. y oh, oh, los tres tenores. Esta historia continuará. dónde vas, abuela? ¡A la última función de solo para mujeres! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy cansada! ¡Ya me voy! ¡Sí! ¡También yo! Será mejor que limpiemos esto antes de ir a la cama. <risa> ¡Fue bueno, Pepi! Ahora, el acusado dijo que acababa de volver de una excursión cerca del Monte Kadami con un amigo. Se detuvo a sacar efectivo del cajero para poder comprar agua en el súper cercano, mientras su amigo esperaba en el auto. <risa> ¿Qué es tan divertido? Oh, estaba recordando una vez cuando llevé a mis hijas al zoológico oh, Hacía un calor horrible ese día Esperaba a Pepe en el auto, la mayor, porque había ido por agua Bien, me estuve deshidratando con ese calor durante media hora Finalmente fui a ver qué pasaba y... Oh, ahí estaba jugando un juego en una máquina, perdí el sentido del tiempo Así que tuve ¿A que... qué viene todo eso? Es que... sé que me estaba deshidratando por esperar sentada en el sol ¿No les parece extraño? Que el acusado tuviera suficiente saliva en la boca para lanzar ese escupitajo en la cámara de seguridad después de un día de excursión Escucha, la cámara de seguridad lo tiene grabado, ¡lo vimos! Su amigo atestiguó que el acusado ha tenido problemas con las figuras de autoridad y con acatar las reglas Dijo que el acusado le dijo Comillas, a veces cuando hay gente delante de mí en el cajero me enfado tanto que podría escupir Comillas. Oh, sí. Sí, sí, sí, por favor. Bien, ¿Por qué no hacemos ah. otra votación? Pero esta vez no votaré. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Si todos votan culpable, entonces cambiaré mi voto y habremos terminado con este asunto. Si no, volveremos a discutirlo mañana. Mejor limpiamos esto ahora antes de ir a la cama. <risa> Eh, estoy en la residencia Pearson para este reportaje especial viviendo tu propia porquería. Pepperan, ¿es cierto que te dejaron a cargo de la casa solo para convertirla en esta horrenda cámara de horrores? Oye, ¿eres el tal Alex Trebek de la televisión? ¿Lo eres? Sí lo es y es grandioso. Todos a la fiesta, todos a la fiesta. Necesitas relajarte. Olvídate de esa tontería y concéntrate en otra cosa, como en Craig, en su práctica de natación. Buenos días a todos. Siento un poco de hostilidad en el aire, pero puedo recordarles que el queso, o sea yo, ya no está solo... Bueno, le dio cierto sentido. He ido de excursión y no he escupido en días. Solicitamos lo del aire acondicionado. No pueden repararlo sino hasta esta noche. ¡Ay, oh, oh, no es posible! Ay, no. ¿Qué ¿Sabes? No dormí muy bien anoche. Estuve pensando todo el tiempo en la vez que Pepe puso goma de máscara en el cabello de Moose. ¡No! Está bien, lo siento. También estuve pensando en la grabación de la cámara. ¿Podemos verla otra vez? ¡Ay sí! ¡Así podremos ponerle punto final a esta ridiculez! Uh, um, uh. ¡Ah! ¡Pepi me hizo el desayuno! <risa> ¿Qué ocurre? ¡Listo! Tenía que limpiar y sacarlo de mi sistema. Um. Hay que arreglarnos para ir a la escuela. Toma. ¡Ah, ¡Dinero! Así es, Musi. No será el mismo almuerzo aburrido de todos los días. Hoy compraremos nuestro almuerzo. ¡Sí! <ríe> ¡No me digas, Musi! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡En blanco y negro! ¡Justo frente a sus narices! ¡Miren! ¡Funciona! ¡Oh, <risa> No hay nada como pescado y zanahorias para energetizar mi mente y cuerpo. ¡Adiós, ¿Ah? Vicky! Iré a comprar mi almuerzo con Milo. ¡Adiós! ¿Ah? ¡Esto es genial! No hay bolsas de papel café deteniéndome. Ni vitaminas y minerales odiosos tratando de hacer su trabajo. La comida escolar evita la nutrición y lo importante para el crecimiento. Eso solo es una moda, en mi mm. opinión. Si no está bien frito, no lo comeremos, ¿cierto, Pepe? Uh -huh. <risa> Margaret Rose Pearson, presentarse en la oficina del director, donde un nutritivo almuerzo de pescado asado, zanahorias servidas y té, ha sido dejado para usted por su hermana mayor, que teme que sus huesos en crecimiento no reciban las vitaminas y minerales que necesita. 26 grados. ¡Sí! No es mi intención molestar. ¿Pero todo esto tiene algún sentido? La sección 36 de las leyes de la ciudad indican que todos los establecimientos bancarios tienen que mantener sus vestíbulos a 23 grados. Había 3 grados más cuando el acusado estuvo allí, más el hecho de que había estado de excursión todo el día me hace pensar en una posibilidad. ¿Cuál es? Que el fluido de la grabación no era saliva, sino una gota de sudor del labio superior del acusado. Me parece que podría ser sudor. Gracias al cielo, ¿estás bien? Me moría de angustia. ¿Estás herida? ¿Dónde estabas? En la práctica de rugby, como cada lunes, miércoles y viernes. Mus, quiero que me llames todos los días y me digas a dónde vas y con quién estarás. ¿Qué? Mamá no me hace llamarla. Creo que alguien está olvidando a quién dejó a cargo la abuela. Está viendo telenovelas en la habitación de mamá si quieres preguntarle. Tenemos nueve votos de inocente y tres de culpable. ¿Por qué no nos declaramos incompetentes? ¿Revisarán el caso con un jurado nuevo y podremos ir a casa? Lo lamento. No puedo ser parte de eso. Es nuestro deber cívico resolver este caso y llegar a un veredicto. Muy bien, muy bien. No tienen que ser tan dramáticos. ¡Cielos! Tomaste mi corazón una vez. No, es, no a es hora de cenar. ¿Qué hay de cenar? Hamburguesas, sándwiches, la pizza siempre es buena. ¿Qué película alquilamos? ¡Sorpresa! ¡Hoy preparé la cena! Y no creo que tengamos tiempo de ver una película hoy. Ten, en clase de matemáticas no podía dejar de pensar todo el trabajo que había que hacer. Responsabilidades ¿Trabajo? de mousse. Papi, tú odias el trabajo. Pero sé que disfrutaríamos mucho más nuestra nueva libertad si trabajamos para mantener nuestra casa y cuerpos en buena forma para no vivir en la porquería. ¿Entiendes? No... Ah, ¿Pero qué hay de la reputación del acusado de tener problemas con las reglas? Es cierto, el amigo atestiguó que el acusado dijo que el banco lo enfadaba tanto que podría escupir. Oh, eso solo fue una expresión. A veces todos decimos cosas así. Lo importante es que la reputación del acusado habla por sí sola. ¿Qué reputación? Parece que la única cosa de la que el acusado es culpable es de ser joven. Y la mayoría de los jóvenes son obstinados y rebeldes. Tomé a Pepe, por ejemplo. No podía hacer que esa niña siguiera mis reglas, aunque me sentara en ella. Pero ella es buena y nunca destruiría su... Eso estaría muy bien si vivíamos en el planeta girasol. Pero como estamos en el mundo real, todo es desorden y anarquía. ¿Cuál es tu problema? Deja al muchacho tranquilo. No todo es blanco y negro siempre. ¡Claro que sí! Existen reglas que tenemos que acatar. Ya sea que te gusten o no, sin excepciones. ¿Podemos poner un ejemplo con este niño? ¡Sí! Podemos enviar un mensaje a otros infractores potenciales y decir no en mi zona, amigo. ¡No en mi zona! No debería ser jurado, señora. Debería estar guiando una turba con antorchas ¡Ay! y tridentes. ¡Tú! tú! esto! en ti! escupo en ti! ¿No lo dijo en serio, señora? ¿O sí? Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. Inocente. ¿Y qué tal ahora? Aún veo pelusa en las esquinas. Abuela... Pepi se volvió loca. Ay, está bien, mi querida princesa. Toma un caramelo de mantequilla de mi bolso. Mousse, no oigo el rum-rum de la aspiradora. Olvídalo. No voy a hacer estas cosas. Mamá no me obliga y ella es mi jefe. No tú. Mamá puso a la abuela a cargo y la abuela me puso a mí. Mientras sigas viviendo bajo mi techo, harás lo que yo diga. Así tendrás que obligarme. Ahí va el golpe. ¡Niñas, ya llegó! Oh, niñas, las extrañé mucho Te extrañé... mucho ah, igual yo! ¡Oh, santo cielo! ¡Qué maravilloso trabajo hizo la abuela en la casa! ¡Oh, oh, oh sí, supongo! ¿A dónde vas, hija? Con Nicky y Milo, a ver si quieren ir a jugar en muerte cerebral y a comer en grasoso y quesoso. Oh, oh, no, jovencita, no vas a salir a esta hora en días de escuela. Existen reglas en esta casa que tienes que seguir sin excepción. ¡Nunca dejas que me <risa> divierta! Pues mientras vivas bajo mi techo... <risa> <risa> ¡Ah! ¿No fue fabuloso? Estoy tan calmada y relajada. <risa> ¿Pío? no lo aseguraría me parece que pudo ser su. Dolor.